hola hola todo bien eh, acá continúo con, ejer con ejercicios de la práctica 3 para resolver que me parece que, que voy a resolver que me parecen a ver, elegí 6 que me parecen bien efe bien representativos de todo de hecho si puedes hacer estos 6 tendrías que poder hacer todos los de los otros de la práctica así que ahora voy a ir continuando eh, acá elegí voy a arrancar por el 10 que nos define al al, a, a un, al conjunto a como los números del 1 al 5 y al conjunto B como los números del 1 al 12. Y también nos define el conjunto F mayúscula como el conjunto de funciones que van de A en B. O sea que el dominio es A y el codominio es B. Entonces, eh, la primera pregunta nos, nos dice cuántos elementos tiene F. Que de otra forma nos está escribiendo cuál es el cardinal de F. no Bueno, la, la mejor forma de pensarlo para mí es, primero hay que recordar que... Como la fun como, que Sí o sí, todas las funciones tienen que utilizar a todos los elementos del dominio. Sí o sí, no puede un elemento del dominio no pertenecer a la función, a, a, a no ser usado por la función. Entonces, no, tiene que tener un valor de B asignado, sí o sí, los cinco elementos de A. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 tienen que tener. Mejor lo voy a escribir así: f de 1, f de 2, f de 3, f de 4 y f de 5. Tienen que tener valores asignados. sí o sí. ¿Qué valores asignados? Ahora vamos a ver. Bueno, cuando yo agarro y, y, y empiezo a fijarme a f de 1 qué valores le puedo asignar. Bueno, como no tengo ninguna. ninguna ninguna regla alrededor del DF, no me pide que sea inyectiva, bijectiva o lo que sea, tengo certero que todo, que, que F de 1 puede cualer cualquier cosa. ¿No? Entonces tranquilamente tiene dos opciones, F de 1, no las 12, el, el, las 12 de B. Lo mismo se expande al 2, porque no, no, como no tiene ningún límite, no, no me pide por ejemplo que sea suryectiva, en, en B yo puedo ignorar algún elemento. Entonces por ejemplo F de 2 podría ir al mismo lugar que F de 1, no hay ningún problema, tampoco me pide que sea inyectiva. Entonces F de 2 puede ir al mismo lugar que F de 1. Entonces F de 2 también tiene dos opciones, porque no hay ningún límite. Y lo mismo se repite para F de 3, F de 4 y F de 5. Que esto me queda... 12, Entonces si multiplicamos todo nos queda 12 a la 5. Este es el cardinal de F. Una forma más general de pensarlo es que el cardinal de toda la, la cantidad de funciones, punto, sin ninguna restricción, de, de, un, de, un, de un conjunto en otro, es el cardinal de la, del codominio elevado al cardinal del dominio. Entonces, para todos, esto si no tiene ningún límite, para todos los elementos del dominio, le puedo asignar cualquier elemento del codominio. En este caso, el cardinal de A es 5 y el cardinal de B es 12. Entonces nos queda 12, le a ahora 5. Pero en cualquier caso se, se sigue cumpliendo. Ahora continuamos con el 2. Ok, acá continuamos con el, con el 2 que nos pide: ¿Cuántos elementos tiene el conjunto? que está formado por las funciones f, pertenecientes a, a todas las funciones de, B, de A en B, tales que 10 no pertenece a la imagen de f. Bueno, ahora vo volvamos a, a pensarlo de esta forma. Si yo agarro f1, ¿no? ¿F1 cuántas opciones tiene? Bueno, ahora tengo el 1, al 2, al 3, al 4, así todos, excepto el 10. El 10 no puede pertenecer. Entonces, f de 1 tiene 11 opciones. f de 2... También, de nuevo, tiene 11 opciones, no, no me pide que sea inyectiva o suryectivo, entonces puedo repetir a f de 1. Entonces también mantiene las 11 opciones. Lo mismo para f de 3, lo mismo para f de 4, y lo mismo para f de 5. Lo mismo para f de 5, lo voy a anotar. No voy a saltear cosas. Lo mismo para f de 5, ¿no? Entonces, tal como tuvimos antes, ahora los elementos de este conjunto, vamos a vamos a llamar a estos conjuntos C. Sí, vamos a definirlos, vamos a llamarlos C. Entonces, el cardinal de C es igual a 11 por 11 por 11, así a la quinta. 11 a la quinta. La forma de pensar, esto uno más general, siempre va a ser el cardinal, va a ser el cardinal, la cantidad de elementos, va a ser el cardinal de, del dominio, menos, acá no, no, no hay una forma de, de, que yo sepa matemática de escribirlo, menos la cantidad de elementos que yo estoy restringiendo. Del o sea, ¿cuántos elementos yo no quiero en la imagen? Ok. ¿Cuántos elementos no quiero en la imagen elevados al cardinal de A? ¿No? Esto siempre se cumple. ¿sí? Esta es una corrección que voy a hacer al inciso 3, como lo tenía en el video cuando lo subí, porque me confundí, estaba... lo resolví incorrectamente, y un compañero me resaltó y me explicó, me, me pasó un tip de cómo hacerlo. Así que voy a explicar. Mantengamos la información que teníamos recién, que el cardinal de F era igual a 12 a la 5, y el C del inciso 2 era eran todas las funciones que no tienen a 10 en su imagen, y el cardinal de C dijimos que era 11 a la 5, y ahora el inciso 3 nos pide un, otro conjunto, el conjunto D, que sean todas las funciones pertenecientes a F tales que 10 pertenezca a la imagen. La forma de, de encontrarlo es decir, bueno... C y D, ambos pertenecen a F, ambos son parte del tipo, de, de, de, de, de, tenemos el conjunto, eh, tenemos el espacio F, ¿no? Y, y tenemos el, el referencial F, ¿no? Y tenemos acá D y acá C. Y C y D no se pueden tocar, porque si 10, porque para que, en todos los de D, 10 pertenece a la imagen, entonces no pueden pertenecer a C a la vez. Estas dos cosas no se pueden cumplir a la vez. Entonces lo que podemos decir es, bueno, agarramos a, a, a C, al complemento de C y decimos esto es igual a D. ¿No? Entonces ahora, para calcular el cardinal de D, necesitamos calcular el, el cardinal del complemento de C. ¿No? Bueno, el cardinal del complemento de C es igual al cardinal de F menos C. Entonces, es el cardinal de todas las cosas que no están. De, de todas las cosas de F y que no están en C. Solo, y en esta ocasión solo se puede se puede repartir acá. Como el igual al cardinal de F menos el cardinal de C. Solo porque C está enteramente contenido en F. Si hubiese un cacho de C que está fuera de F, si C midiera así y F es, y F es el círculo más grande, eso no se podría cumplir. Pero ahora sí, se puede tranquilamente. Y esto nos queda los números de acá: 12 elevado a 5. 12 elevado a 5. Menos 11 elevado a 5. Que es, esperen un segundo que me la cuenta. Que es 87781 que es igual a 87.781 81. ahí va bueno ahora sigamos con el 4 que nos pide cuántos elementos tiene el conjunto c que es igual a las funciones f pertenecientes a todas las funciones de a en b tales que f de 1 pertenezca al conjunto 246 o sea que f de 1 sea igual a 2 4 6 ¿No? Bueno, es bastante similar a lo de arriba. De, de hecho, es medio una mezcla en, en, entre lo de arriba y, y los otros. Porque para f de 1, tenemos tres opciones. Ahora tenemos el 2, el 4 o el 6. ¿No? Y para f de 2, tenemos dos opciones. Total no tenemos ningún límite en f de 2. Y de nuevo, f, la función f no me pide que sea inyectiva o suryectiva. O nada. Entonces tenemos 12. f de 3, lo mismo, 12. Puede ser cualquier valor. Y lo mismo para F de 4 y F de 5. ¿No? Ambos tienen 12. Entonces, ahora lo que tenemos es 3, el cardinal de C, es igual a 3 por 12 a la cuarta. ¿No? Que esto ahora ya se va complicando un poquito más de escribir, así que no lo voy a escribir, pero lo voy a explicar. ¿Qué es? Seguimos teniendo el cardinal de B libre, ¿no? Pero como F de 1, en realidad acá teníamos 1 por. Perdón. Acá teníamos 2 a la cuarta por 1, que era este 1, que era la cantidad de opciones que yo había fijado. Para. La cantidad de opciones que yo le había dado a un número que tenía fijo. ¿no? En este caso, el número en realidad no lo tenía fijo porque se lo podía dar a cualquiera, era F de cualquier cosa. Pero acá lo tengo fijo en F de 1. Lo tengo fijo en 1. ¿No? Sí o sí 1 tenía otras opciones. El resto, el resto tienen la cantidad de opciones que quieran. Este se me complica un poquito más explicarlo, pero funciona de esta forma. Si yo, por ejemplo, demos un ejemplo, yo también pido ¿no? que f de 2 valga 3 o 5. ¿no? Entonces, para f de 1 tengo estas tres opciones. ¿no? Para f de 2 tengo las opciones 3 o 5, o sea que tengo dos opciones. Y para f de 3 tengo 12. Para f de 4 también tengo 12. Y para f de 5 también tengo 12. ¿No? Entonces ahora, como yo fijé... De 3, yo, yo acá te pido que el cardinal de c... De, de, de otro c, de, de un d, digamos. De, de, otro, de otro conjunto que definimos con esta regla que pusimos. Yo voy a diferenciarlos. Es igual a 3 por, 12, 3 por 2, por 2 era 3. ¿No? Y, y así en general. Si yo, como yo fijé estos valores, estos valores... Aunque les haya dado opciones, les reducí las opciones. ¿no? Entonces seguimos teniendo el cardinal de B elevado a la cantidad de opciones libres. Pero a las que fije ya no entran. Entonces yo ya no las puedo simplemente elevar a eso y hacer una cuenta. Esas están por su cuenta. Pero igual son opciones. Eh, espero que con estos dos ejemplos se entienda bien este 4. Bueno, espero que les haya servido. Yo estos ejercicios no venía diciendo. Tengo las hojas estas que, que estoy escribiendo, ahora las escan la, las. Las escaneo, las, las exporto con una foto y las subo a internet. Así que están en la descripción, las pueden descargar. Y háganme las preguntas que quieran, ha, siéntan, siéntanse libres de cuestionar, porque la idea es, es ayudar. Yo, yo leí, una, leí, salió una estadísticas de la facultad, eh, que de las 6.000 personas que están cursando todas las todas las materias, de todas las carreras, de, perdón, de, de, sí, de todas las carreras y además de todas las de todas las materias, eh, de todos los años, todo, de las 6.000 como 850 no se comunicaban con sus compañeros. Eh, eso obviamente, yo me imagino que una, gran, una mayoría deben ser personas de primer año. Que no que como estamos en cuarentena no conocen a otras personas. sino Capaz no tienen acceso al, al telegram en conjunto cosa, no, no, o cosas de ese estilo. Pero nada, hay un montón de gente que se está perdiendo de, de comunicarse con, con otras personas. No está bueno. Es muy importante para, para hacer cosas poder comunicarse, entonces yo, yo me parecía que con esto capaz ayuda un poquito a, a, a relajar la comunicación, así que siéntanse libres de, de, de comunicarse conmigo. <ríe> Intentemos reducir ese número 850 a, bueno, somos 512 ingresantes, así que reduzcámoslo a 850 menos 512, que no quiero hacer cuenta ahora. Así que nada, eso, espero que les sirva y compartanlo, charlen con personas, pidan ayuda, pídanme ayuda. Muchas gracias.